Amigos y amigas les doy la cordial bienvenida a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Dragons Yo soy Leo y hoy les voy a mostrar cómo dibujamos a A Hawk Dog The Fall Guy Este juego que fue eh, estrenado hace muy poco y que ahorita pues ha tenido muchas descargas eh, a nivel mundial Bueno amigos y aquí entonces iniciamos con unas líneas muy suaves formando eh, lo que es la salchicha para completar parte del pan. Yo les sugiero, amigos, que trabajen con eh, un lápiz al que le puedan extraer su mina para que así eh, no apliquen mucha fuerza a la hora de trazar las líneas. Listo, ya le vamos dando forma a los panes con líneas muy sueltas. Recuerden que esto es un boceto inicial y ya sobre este hacemos un delineado con marcador. Yo te sugiero, amigos y amigas, que vean el video completo primero para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer y cómo va a quedar al final para que eh, podamos trabajar más cómodamente y no estar pausando y siguiendo, sino que vayamos eh, trabajando de manera más continua. Listo, aquí vamos a sacar la carita con un círculo, la carita de este hot dog y... Eh, les recomiendo que sigan el video para que próximamente podamos estar dibujando más personajes de este videojuego bueno amigos eh, los, las manos de este personaje son bastante eh, irregulares porque inician muy delgadas arriba y se van extendiendo de forma más gruesa ¿sí? en la aplicación de los colores vamos a usar técnicas mixtas vamos a usar marcadores y colores para lograr alcanzar unas buenas tonalidades frente a nuestro dibujo. Bueno amigos, los voy a dejar con una excelente música y espero que les guste mucho este video. Además no olvides suscribirse al canal, dejar su like y su comentario. Cuál de esos personajes es su favorito, si ya jugaste el videojuego o si no, cuéntamelo en los comentarios. Listo amigos, un fuerte abrazo, bye bye y nos vemos.